Buenos propósitos. Hay que tener buenos propósitos. Buenos propósitos en la vida espiritual. Buenos propósitos en la relación con el otro. Ese propósito de no hacerle daño al hermano. Buenos propósitos en el trato en la familia, en las responsabilidades Asumidas Tener buenos propósitos de hacer el trabajo bien, esa responsabilidad que tienes, hacerla bien, que sea ejemplo de testimonio, de responsabilidad, de entrega, de servicio. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.